Buenas tardes a todos, soy su servidor Carlos Betacur. bienvenidos una vez más a este programa de Metal Obscura y Crónica Metal. Estamos muy contentos el día de hoy, ya que es domingo 22 de mayo, un día conmemorativo para todos aquellos que gustan de la subcultura obscura, es decir, de la cultura gótica. Y bueno, pues, esto más que nada se celebra muchísimo en todas partes del mundo. Eh, esta celebración, pues, se origina en el año 2009 en el Reino Unido, cuando la estación de radio BBC6 transmitía durante el mes de mayo música variada cerca de varias subculturas musicales, incluyendo la música gótica. Los DJs góticos Martin Ogle y Cruel Britannia tuvieron la iniciativa de celebrar un evento anual cada 22 de año. Así que, pues, hace mucho tiempo, pues se sigue celebrando este, pues, ¿cómo se puede decir? Esta diversidad de estilos de gustos por el ambiente oscuro. Recuerden que no todo pues eh, va más allá del estilo artístico medieval o de vestir de color negro o de inclinarse el amor por lo oscuro o la obsesión por la muerte. Si esto es más que nada un arte, una belleza y por lo tanto pues el día de hoy les dejamos pues aquí está nuestra pequeña encuesta ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del estilo gótico? Ya sea la música, ya sea la literatura, la vestimenta o oh, en su defecto también las edificaciones, que por supuesto pues todos seguimos extrañando pues esa edificación muy emblemática allá en Francia, como lo fue Notre Dame, aunque pues lamentablemente por un incendio pues valió madre, ¿no? Pero, pues fuera de todo ello, pues hay muchos escritores que pues son muy eh, conmemorativos en estos días, llámese un Edgar Allan Poe, un HP Lovecraft, entre otros, ¿no? Y por supuesto Mary Shelley, que pues fue una de las iniciadoras, si no me equivoco, de este ambiente o de esta subcultura. Y pues bueno, también, ¿no? En la música tenemos a bandas mexicanas como Ana Banta, eh, Nostra Morte, eh siniestra, entre otras agrupaciones, ¿no? Internacionales, pues lógicamente tenemos a Lacrimosa, a Bauhaus, The Cure, a Six and Bashes, o sea, muchísimas, este, agrupaciones que, que adaptan esta vestimenta que pues es parte de la cultura oscura. Así que pues bueno, ahí está la pregunta del día de hoy y pues le damos la bienvenida a todos los que se empiezan a conectar a través de nuestro canal de Metal Oscura, Facebook, Twitch, nuestro canal de YouTube, asimismo de nuestros hermanos de Crónica Metal con los cuales continuamos trabajando eh, en conjunto. Ahora, pues bueno... Eh, rápidamente, pues vamos a detallar un poco lo que pasó el pasado jueves una noche de varios eventos trascendentales, entre ellos pues un evento deportivo muy conocido como lo fue la semifinal de Pachuca, bueno, de América contra Pachuca, en el estadio Azteca, el regreso por supuesto de Julián Casablancas y todo su equipo de The Strokes al Foro Sol, y por otro lado, pues, en otros eventos un poco más pequeños, eh, se llevó a cabo lo que fue pues la presentación de los chilenos pues... ...que tuvieron una, pues, ¿cómo le puedo decir?, una amarga experiencia, a lo mejor, en su primera visita aquí a México. Y, pues, bueno, pues esperemos que mejore con todas las presentaciones que tiene eh, todavía por, por dar. Y, pues, es una banda eh, de metal progresivo que, pues, la verdad, eh, me, encan me encantó a mí cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarlos. En una ocasión, pues, entrevisté a su vocalista... Y pues me quedé con un gran sabor de boca, ¿no? En ese momento cuando. o con esa ilusión de poder verlos en vivo. Lamentablemente las cosas no fueron así, ya que pues en el foro, Multiforo 246, pues no se llevó muy de acuerdo la logística, eh, bandas como Nexus, eh, que pues viene de un concierto de Riverside, que pues bastante he escuchado que fue sorprendente su actuación eh, Everlight que vuelvo a lo mismo siguen continuando con un proceso de crecimiento increíble eh, para todos aquellos que no los hayan escuchado escúchelos, se los recomiendo bastante y finalmente no eh, Enertron que lamentablemente pese a algunas carencias en eh, la parte de la alineación pues dieron el show como ellos pudieron no y pues finalmente no o sea los estelares que en su tiempo todos estaban esperando porque vienen estrenando este nuevo álbum que se llama first pues no pudieron entregarse al público por completo y me estoy refiriendo a la agrupación de delta nosa o vuelvo a lo mismo bandas, ese tipo de bandas que tuvieron un alcance grandioso cuando fue su presentación digital en el, festime, en el festival digital del ARC Fest y en el Argentina Oda y Metal Fest pues dieron mucha cátedra, ¿no? Lamentablemente aquí en Ciudad de México pues no pasó, tocaron muy pocos temas eh, en algunos momentos se veía a la vocalista y a Benjamín Lechuga pues un poco molestos por los problemas de audio, pero en fin esperemos que pues eh, este mal sabor quede como algo, un aprendizaje para la organización de Feroz, o para nuestros amigos de Aztec Metal, que pues ellos yo creo no tienen la culpa en esa parte, la parte pues ya fue directamente del PA, o de la misma gente de audio de allá del Multiforo 246, pero en fin son cosas que suceden, ¿no? en un evento que pues lamentablemente no tuvo, dejó sin sabores a toda la gente que fue, e incluso pues a la banda, ¿no? Ahora eh, ya además para finalizar e irnos ya con nuestros invitados, el día de hoy, pues recuerden que Cannibal Corpse regresa a suelo azteca con la presentación de su nuevo disco, Violence on el concierto en la capital será el día 31 de mayo en el Circo Volador, acompañados por Gate Creeper y los campeones de la eliminatoria mexicana rumbo al backend en agosto Tranatopsy. y también pues ese mismo día, recuerden también que va a estar la banda del UNU Rock conocidos como como de Who. Así que, pues, bueno, ellos van a estar presentes en el lunario del auditorio nacional, así que pues estos dos eventos son los más trascendentales que se vienen ya en el cierre del mes de mayo mes que a lo mejor aquí en México no pega tanto, pero allá en el otro lado del charco yo creo que sí, porque se vienen los festivales ver veraniegos, y recuerden que también el día de hoy, una banda que estuvo acompañando a Épica en varias presentaciones va a estar presentándose el día de hoy en por supuesto, en las instalaciones del si no me equivoco, fueron aquí, y van a estar presentes, pues nada más y nada menos que los chicos de Neon Fly, una banda que, pues como les comentábamos, es una banda que estuvo aperturando el evento de Épica, y pues traen muy buena propuesta dentro de la heavy metal, y pues va a estar en el No Somos Nada Distro Café, ubicado en calle Medellín, número 385, en la colonia Roma Sur, recuerden que las bandas invitadas van a ser Silent Cross, y nada más, el cupo va a ser limitado, así que pues para todos aquellos que no tengan nada que hacer, pues vayan a verlos el día de hoy. Ahora sí, vamos directamente con nuestros invitados del día de hoy, a los que tengo el placer de eh, meterlos pues en esta plática tan interesante. Vamos a conocer un poco de lo que es este concepto Dream Master y que aparte vienen estrenando nueva producción y como me lo dijeron, tras bambalinas también vienen estrenando... Pues una nueva alineación, así que pues le doy la bienvenida a los chicos de Dream Master Quienes vienen como presentando este disco de larga duración a World We Hope People Así que pues vamos a presentarlos, ellos son Ale Guimarães y Gabriel Chicos, bienvenidos el día de hoy a Metal Oscura, ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo Buenas, va, Carlos. ¿cómo va? ¿Cómo, Carlos? Un abrazo grande a toda la audiencia Muchas gracias por la invitación y, bueno, nada, acá contentos. Saludos grandes desde Argentina, Buenos Aires. Excelente. Pues cuénteme al momento cómo ha ido este pues el recibimiento de este nuevo material que lleva por nombre A, Without, A World Without People. La verdad que muy contentos. este Fue un trabajo que que se dio en plena pandemia y fue la verdad que un proceso creativo eh, nuevo y raro, eh, nuevo para mí por, por, bueno, porque bueno, fue también aprender a, a grabarme y hacer todo de la forma en cómo venían laburando los chicos y raro por, por esta situación de aislamiento, digamos, porque nos juntamos creo que unos meses después de ya tener bastante material avanzado, pero la verdad que muy, muy contento a la luz de, de los resultados. ¿no? Excelente. Pues para todos aquellos que se están empezando a conectar y bueno, pues todavía no conozcan un poco de lo que viene este sonido argentino de heavy metal, por supuesto, que es Ringmaster. Cuéntenos un poco de cómo inicia este proyecto y qué es a lo que va al momento. Bueno, el proyecto inicia en el año 2001. Eh, por parte de una persona que falta ahora en este momento acá que bueno tenía algunos compromisos que es Ezequiel Virnos con otros integrantes eh, y bueno, eh, la presentación del, del primer disco a lo largo de, de varios años eh, grabaron dos discos yo eh, vengo a, a reemplazar al tercer guitarrista de la banda o cuarto, no recuerdo muy bien eh, en el año 2009 que ingreso a la banda para la producción o preproducción del tercer disco de estudio de Dream Master. O sea que cuando yo ingreso a la banda ya había dos discos grabados, que es el homónimo de la banda, el primero, que se llama Dream Master, y el segundo, eh, que bueno, ahora se me, se me escapó, no, no lo tengo en la, en la boca, pero no, no recuerdo bien el nombre. Eh, yo ingreso para la preproducción del tercer disco Que es este, Spread Your Wings eh, En ese momento Para mí era algo nuevo Porque nunca, nunca había grabado En estudio Así que todo la, el, el trabajo de preproducción Y después de producción y de grabación eh, nada, Me metió de lleno en, el, en la banda, digamos Y bueno La banda como algunos seguramente ya escucharon. Vos, Carlos, seguramente escuchabas. No sé si la conocías de antes. Eh, es una banda heavy, una mezcla de varios tipos de heavy. Algunos dicen power metal, otros dicen trash, este, otros dicen trash melódico. En realidad, heavy metal eh, en inglés. Ya estaba, bueno, por comentarios y como siempre repite una y otra vez en entrevistas, el, uno de los fundadores, que es Ezequiel, eh, se dio de, de, de, de utilizar el idioma en inglés a las letras por una percepción que hubo en el mismo momento que se creó la banda, ¿no? De hacer temas en inglés, este, quizás por, por también mostrarlo más masivamente en todo el mundo, ¿no? Que ya sabemos que el heavy metal en inglés tiene mucha más aceptación que, que en español, ¿no? Oye, y además de ello, eh, he notado que, que no trabajan realmente con un músico de sesión de batería, ¿verdad? O sea, todo es mediante alguna caja de sonidos o algo así, porque es lo que estoy viendo en la, en la alineación actual que vienen manejando ustedes y que, bueno, pues causa muchísima intriga o mucha curiosidad, ¿no? De cómo hacen para amalgamar este tipo de sonidos, porque el heavy metal en sus inicios, pues, siempre lleva, pues, esos tres elementos básicos, ¿no? El bajo, la guitarra, y por supuesto pues la batería antes de entrar de lleno en esta parte pues tú comentabas Gabriel que entraste en la tercera producción que es free Your Wings, cuéntame antes de ello qué es lo que te agradó del proyecto o qué es lo que te motivó a entrar a Dream Master? Bien, eh, sí, básicamente la, la seriedad del proyecto, eh, yo en ese momento estaba tocando en, en otras bandas y, bueno, como todo, ¿no? Faltan a los ensayos, eh, consumo abuso, abusivo de drogas, eh, con diferentes integrantes, en fin. Eh, básicamente lo que encontré en Dream Master y que lo vi desde el mismo momento, porque fue lo que encontré un aviso en internet, eh, y ahí, bueno, mandé mi información y después, obviamente, eh, coordinamos todo, digamos, por mail hasta que nos encontramos en una sala de ensayo, Básicamente lo que, lo que me pareció es que, bueno, ya tenía, era una banda que ya tenía dos discos, estaba, digamos, buscando un guitarrista para, para, digamos, para sacar un disco nuevo, o sea, en una preproducción. Eh, vi, que, vi que la banda iba en serio, que, que, que siempre fue en serio desde que entré y siempre fueron las pautas marcadas este, serias de trabajar y, obviamente, al que le gusta la música, eh, creo que es lo que busca, ¿no? Para mí, más allá de que nosotros vivamos otra cosa, nosotros no vivimos de la música, eh, me gustan hacer las cosas, hacer las cosas bien, ¿no? Eh, a ver, las cosas vienen, en el, digamos, en el modo de decir, eh, vamos a, a proyectar esto y lo, lo cumplimos, ¿no? ¿Viste? Una banda que eh, se, se la pasa ensayando y nunca graba nada, dice, bueno, vamos a grabar en algún momento y nunca pasa nada. Este, y bueno, nada, es, es un poco eso lo que, lo, lo que a mí me gustó de Dream Master. Con respecto a lo que vos comentabas de, sobre la batería, nosotros, en realidad la banda desde el año 2001 siempre tuvo baterista hasta el año 2019, uh -huh. este, que dimos el último show en vivo que fue teloneando a Rage, que es una banda alemana, seguramente la conocés, que lo hicimos en un local acá en Argentina, en Buenos Aires, en Uniclub. Eh, y bueno, después ahí la banda, digamos, sufre una fractura por motivos personales de baterista y de bajista. Este, donde decidieron dejar de tocar con nosotros. Quedamos con Ezequiel, digamos, solos. Y en ese momento pensamos en tomar un tiempo. Pero bueno, vino la pandemia, estuvimos encerrados mucho tiempo. Y, ¿qué hacemos? Fue la pregunta. Así que empezamos con la preproducción. Y no, no estábamos como para ir a buscar un baterista y empezar a tocar y, y demás. Así que empezamos a utilizar las herramientas que la tecnología nos da hoy, ¿no? Que son instrumentos virtuales, que hoy una batería, este, programas, digamos, como el Icita Drummer o el Additive eh, Drums, o, bueno, hay un montón de, de software que te dan la posibilidad de, mediante recursos tecnológicos, tener, digamos, una batería prácticamente real, ¿no? Y sí, yo creo que, que estos programas han ayudado bastante, ¿no? A todos estos músicos que a lo mejor carecen de, de, pues, de los elementos restantes, ¿no? Ahora, en tu caso, Ale, que tú eres el más reciente de este proyecto, cuéntame, pues, ¿qué es lo que más te agradó? Igual, la misma pregunta, ¿no? Yo creo que ¿qué es lo que más te agradó del, del proyecto? ¿Y cómo es que tú decidiste, pues, ingresar a Dream Master? Eh, el más reciente y el más joven también, ¿no? <risa> vamos, a sacarle, vamos a sacarle provecho, a su, eso hasta creo que va a ser permanente. Eh, no, un poco también lo que decía Gabriel, yo la, la banda la tenía... Eh, sabía quiénes eran porque dentro de todo eh, siempre se mantuvieron activos, siempre eh, estuve más o menos siguiendo... Eh, desde lanzamientos, bueno, también teníamos la suerte de tener gente amiga en común, entonces más o menos estaba al tanto. Eh, tuve la suerte de que Ezequiel eh, Diornos, el cantante, eh, guitarrista, me convoca en principio para, como una invitación, digamos, más que como un miembro permanente, eh, como invitado para grabar el bajo, y bueno, en el medio del proceso se fue dando... Eh, las ganas de, de ser parte. Yo venía también de, de otros proyectos, pero puedo decir que hoy tengo la suerte de ser parte de algo en lo que estoy aprendiendo de lo que me siento parte de algo que está bueno. Y bueno, fue todo un proceso de, como dije antes, de aprender a grabar. También después eh, ya dentro de la banda fue escuchar los discos anteriores y también sentir que hay... Eh, una maduración y una impronta que se va dando como, como un hilo conductor en toda la discografía, que tiene que ver con los machaques, con esa base bien en tándem, que tiene la guitarra, la batería, el bajo, y bueno, la voz de Ezequiel de que también acompaña en función de lo que va pidiendo la canción. Creo que este disco, el, el último del que soy parte, eh, tiene tiene temas que también matizan, digamos, no hay una cosa homogénea, sino de que eh, hay como para distintos gustos, y así que, nada, súper contento. Sí, sí, yo creo que se te nota bastante ¿eh? ahorita con lo que me estás comentando. Oye, Gaby, eh, ahorita estabas comentando pues que entraste dentro de esta producción, cuéntame, ¿qué experiencia te dejó el grabar Spread Your Wings en el 2011? Eh, al momento, pues ya con todo el paso del tiempo, ¿qué es lo que tú le hubieras cambiado a este disco? Eh, Mira, a mí me pasa algo muy particular que seguramente le pasa a muchos músicos, que es este, después de, una, de, de un trabajo de producción y lanzar un disco, no quieres escucharlo más. Eh, porque pasas horas y horas. Y, horas y horas y horas y horas adelante de una pantalla y adelante de dos monitores, y, y que mezclamos esto y que tocamos esto y que tocamos aquello. Entonces, no lo querés escuchar más. O sea, te cansás. Yo, no sé, escucho, pon, ponía otras bandas en casa, no escuchaba el disco. Y me pasó que meses después, seis siete ocho meses, un año en el caso, el, el, el disco que sale después de Spirit Wings, este, que es The Four Key, que es el cuarto disco, eh, estuve como un año y medio sin escucharlo, porque tuvimos un montón de tiempo de preproducción y un montón de tiempo, en realidad, un montón de tiempo, mucho mucho tiempo arriba de trabajo, porque los discos, eh, terminamos un disco, y dejamos pasar menos de un año y empezamos con la preproducción del siguiente disco, generalmente siempre fue así. Este, entonces, me pasa que después cuando lo escucho digo, qué bueno que está esto. Y no le, la verdad, personalmente, no le quiero cambiar nada, porque... Seguramente, o cognitivamente, en el momento en que lo estamos haciendo o al que llegamos al producto final, eh, creo que nos damos, no nos damos cuenta, pero decimos, bueno, más no le podemos hacer, ¿no? Más no se puede tocar, más no se puede ecualizar, aunque sea mínimo, ¿no?, lo, lo que se pone. Esto, obviamente, yo no tengo mucho conocimiento de estudio, de hecho, he hecho cursos y, y me, digamos, eh, He mejorado mucho en cuanto a la, a la, al manejo independiente de las grabaciones y demás, pero en realidad acá el, el que mezcla y demás, el que sabe mucho de esto, pues ya trabajaba eh, con tra ya trabajaba en un estudio, es Ezequiel, que es el guitarrista y el cantante, el otro guitarrista, yo soy la otra guitarra, y bueno, es Alex, el bajista. Este, pero Ezequiel tiene mucha experiencia en eso y nosotros estamos más de, de oyentes, ¿no? En el punto de, de, la, de la producción de, del disco. Pero bueno, te vuelvo a repetir, cuando escucho después de un tiempo el disco, la verdad que yo no, yo no le cambiaría nada. Eh, me, me da esa sensación, de hecho me encanta. Hay temas que, que los, los pongo en replay y los escucho cuatro o cinco veces porque me gustan, ¿no? Me gusta mucho cómo quedaron, me gusta la composición del tema, me gusta este, cómo están estructurados. Bueno, yo le digo tema, no sé cómo le dicen allá, ¿no? El tema es la canción. Sí, claro, todo lo que es el proceso compositivo, ¿no? Pero esto más que nada te lo preguntaba, cómo fue tus inicios con la banda, pues qué experiencia te dejó, ¿no? Porque parte de ello pues como tú mencionas, también después se abrieron otras ventanas y fue una puerta muy abierta la que se les dejó al abrir a una banda tan emblemática alemana de heavy metal como lo es Rage. Bueno, pues yo creo que quien no los conozca, pues la verdad, pues debe de darse un tiro, pero pues es una gran banda de alemana lejos de lo que representa, ¿no? O sea, porque el heavy metal así puro, puro, pues ya sabemos que es Ace, o ya sabemos que es Udo, entre otras agrupaciones, ¿no? Pero, pues, Rage también tiene como que su estilo, tiene como esa forma, eh, esa identidad de cómo poderle competir a estos grandes titanes. Eh, ahorita que estábamos hablando de ello, y, bueno, pasaron después 4K y Point of No Return, ¿qué evolución marcó dentro de Gabriel en, en la cuestión del aprendizaje musical porque cada disco pues yo creo que te va dando un nuevo conocimiento o en este caso va generando una nueva este, visión para ti dentro de este ámbito industrial eh, sí como aprendizaje volviendo a lo que habías preguntado antes eh, siempre me dejó cada disco deja cosas positivas eh, quizás las negativas son menos existen eh, en cuanto a, por ejemplo, a procesos que uno realiza al momento de la grabación y, bueno, trata de no cometerlos en los siguientes discos. Personalmente, eh, eh, cada uno de los discos que, que grabé con Dream Master siempre me hizo mejorar en cuanto a, a, al oído, ¿sí? o, obviamente a escuchar cosas que antes no escuchaba, o sea, detalles que antes no escuchaba, eh, me abrí mucho más, yo no soy un gran compositor. De hecho, soy bastante vago para componer. Eh, Yo no estoy de acuerdo. <risa> bueno, eh, gracias. <risa> Pero bueno, eh, no, no, no, no, no me siento mucho a componer. Aunque sí me encantan, por ejemplo, y que eso sí lo fui viendo en cada uno de los, de los discos que, que estuvimos grabando. Eh, me gusta mucho ser, eh, y obviamente, me, me, si se puede decir, me fui perfeccionando con el tema de los arreglos, ¿no? Ir escuchando, ir arreglando las canciones en algunas cosas. Eh, de hecho, Ezequiel también, en el momento en que quizás me vio un poco más adepto a ese trabajo, me empezó a dar también un poco más de rienda suelta para poder arreglar canciones de él. Eh, arreglos, estoy hablando musicales, ¿no? O sea, lo, lo que eran arreglos de guitarras que, si vamos al, al heavy metal, eso es muy importante, ¿no? El, este, el acoustic, lo que son este, armonizaciones, eh, pequeños arreglos que se escuchan atrás de, de todo, que aquellos que les, escucha, que les gusta escuchar quizás eh, una banda con buen audio, lo, lo perciben. Mucha gente escucha el tema, escucha el machaque de la guitarra, ta, ta, ta, ta, ta, el bajo, ta, ta, ta, ta, y, el, y el tacho de la batería y el doble bombo. ¿no? Pero si uno presta atención en la profundidad de los temas, seguramente va a escuchar guitarras que están sonando en estéreo, que están acompañando digamos, a lo que hace el cantante y a la es la banda en total, ¿no? Y eso, la verdad que lo aprendí con Dream Master, yo antes no lo hacía. Muy bien, ahora, eh, como comentabas también, pues tuvieron la oportunidad de presentarse con, allá en Argentina con una banda, como lo comentábamos, alemana, como los es Rage. Cuéntame, ¿qué experiencia les llevó el compartir escenario con ellos? Y si en algún momento llegaron a intercambiar palabras, pues, ¿qué es lo que ellos les recomendaron a ustedes? Bien, lo de Reyes fue muy tiro por la culata, o sea, fue muy así de último momento, llegó, no, no fue nada preparado, eh, okay. de hecho no estábamos ensayando en ese momento, eh, un día manda un mensaje por WhatsApp, Ezequiel, nos comenta la historia, o lo hablamos por teléfono, no recuerdo, y teníamos dos semanas para preparar el show, no estábamos tocando porque veníamos de, de haber sacado el disco, el, hacía un año y pico, pero... No somos una banda muy de, de vivo tampoco, somos más una banda de estudio. Nos gusta el, el trabajo de estudio, no nos gusta andar cargando equipos, que es lo que hace... No, no es que no nos gusta, nos gusta, pero no somos adeptos. Hay bandas que tocan todos los fines de semana y que se mueven para todos lados sí. y cargan los equipos y, bueno, es, no es algo que nos llame la atención a nosotros. Así que no estábamos este, tocando, fuimos a ensayar dos semanas, eh, nos había invitado, fu fuimos por medio de una banda... Este, que, que iba a teleonear después de nosotros a Rage que son conocidos de Ezequiel y bueno eh, fuimos, no tuvimos contacto con la gente de Rage de, así visual, por el, de lejos nada más, pero en realidad viste cómo son esos esos shows, ¿no? se encierran en un lugar o se preparan en un lugar y en la mayoría de las veces uno no tiene contacto con ese tipo de bandas ¿qué me llevó como experiencia? bueno, básicamente creo que del tiempo que llevo tocando en Dream Master, creo que fue el mejor show que hicimos. Eh, estábamos, si bien no estábamos preparados, porque digo, fueron dos semanas de ensayo nada más, eh, creo que, y de hecho, están subidos en YouTube, en el canal de, de Dream Master, las cuatro o cinco canciones que hicimos, porque grabamos el show y pasó como si estuviésemos hubiésemos estado todos este, drogados eh, ahí arriba o hubiésemos tomado algún tipo de energizante, litros y litros de, de algún energizante, porque salieron todos, los... sí, sí. Este, salieron todos los temas así, eh, muy bien, y justamente se decidió subir los temas con el sonido de la mesa de mezcla, sin ningún tipo de, de, de, de, de regrabación ni nada, está tal cual el audio, lo que tocamos, y bueno, como te digo, dejo de todas las veces que, que, que nos presentamos en vivo, para mí fue de los mejores shows, la verdad. Yo hace rato en una experiencia Que me ve muy desagradable En un concierto aquí en Ciudad de México De, de una banda chilena Que pues bueno uh, Yo se los comento a ustedes eh, Como Delta pues es una banda Muy interesante del metal progresivo Que se llevó una mala experiencia Dentro de la parte Técnica en el sonido eh, Para una banda que, que es por así decirlo y, y me choca decir siempre Esa palabra pero normalmente así se les conoce, para una banda telonera, ¿cuál es el reto que tiene a, a estar en un escenario antes de los estelares? ¿Qué es lo que ustedes, este, qué es lo que ustedes quieren proyectar al público? para ganarse su confianza, o en este caso, ganarse un buen sabor de boca con ello, y en algunos, y en algunos momentos del show, eh, ustedes han sido afectados por estas cuestiones técnicas, que luego a veces afectan muchísimo a las bandas teloneras, y casualmente ya con las bandas pues, principales, ya el show, este, ya la cuestión del sonido pues, se pierde, porque pues, sale excelente, ¿no? ¿Quieres de decir vos, sale o...? Y yo voy a hablar un poco de lo personal y vos por ahí aportar desde... Sí, yo creo también que es personal, no, anterior eso, ¿no? con Dream Master, ¿no? Eh, yo creo que, tristemente es así, eh, yo una vez tuve la suerte de, de conocerlo y charlar un poco con Ripper Owens, ex eh, cantante de Judas Priest, y de, una, me quedó una de sus frases que decía, hay dos tipos de banda, la banda de cartel y la banda tel telonera vos tenés que esforzarte por ver qué tipo de banda querés ser en función de lo que vos producís y preparás. Después estás sujeto también a, a la producción de, del evento, digamos, porque hay veces que claramente te dicen el máster de la consola llega hasta acá. Entonces está ese golpe de efecto del que vos decías, Carlos, de que cuando sale la banda principal hay una impronta donde el sonido tiene otro rebote, otra, otra potencia. El desafío está en poder lograr un acuerdo con los productores que te permitan tener un manejo del sonido propio, que puedas llevar tu propio sonidista, eh, y puedas, dentro de la cantidad de tiempo que te dan, ofrecer un show en donde puedas mostrar lo que realmente sos, digamos, porque no, no tiene mucho sentido. Un poco como decía Gabriel antes, eh, no, por ahí no nos interesa tocar muy seguido, pero no porque no querramos, sino porque en principio eh, nos interesa más que la cantidad, la calidad, poder preparar un show que sea contundente y apostar sí. todos los esfuerzos en esa dirección, y bueno, el desafío es que cuando tenés la suerte de estar en un show internacional o con quizás otra banda de renombre a nivel local, este, tiene que ser un acuerdo que sirva, no sirva a nosotros, si no, no tiene mucho sentido. Evidentemente, y, y es que más que nada porque es lo que menciono, ¿no? O sea, a mí me hace muchísimo ruido que en algunos momentos, pues algunas bandas teloneras, pues... Por compromiso, luego no se quejen del audio, ¿no? Luego no se quejen de ese tema del sonido. Pero ya cuando están en una entrevista es cuando nos gusta que se, pues ahora sí que se descosan, que digan las cosas como realmente son, ¿no? Para que vean que realmente, o sea, en algunos momentos, a también a las bandas, pues estelares también les afecta, ¿no? Tal fue el caso, pues, lamentablemente, de Delta, que pues todavía tiene presentaciones en puerta aquí en, en México, pero pues ya te llevas un sin sabor, ¿no? O sea, yo creo que. Que, eh, viajar desde kilómetros hasta un país que no conoces, que es primera vez, que te quieres llevar la mejor impresión de todas, en todas tus presentaciones, no importa si el show llena, si no llena, pero pues mientras tú te lleves un gran sabor de boca, yo creo que eso es lo que cuenta para la banda, ¿no? Pero pues lamentablemente las cuestiones técnicas se llegan a ser presentes que dejan ese mal sabor y pues lamentablemente como una mancha, ¿no? del país que pues bueno, pues los trae aquí a sus presentaciones. Presentaciones. Sí, sí, seguramente. Yo creo que también algo muy importante que tiene que tener la banda, digamos, las la bandas como nosotros, eh, independientes y que son presentadas en, en algún show de esos, es un sonista, ¿no? Alguien que conozca también a la banda, eso es muy importante. Este, nosotros tenemos la suerte, las últimas veces que tocamos también, vino Ezequiel Napoli, que también lo conoce Ale que es un, un ex-guitarrista de Dreammaster también. Sí. Este, de hecho, yo, ese es el guitarrista que yo reemplacé. Eh, cuando él se va, entro yo en la banda. Y bueno, después se siguió ligado porque es amigo también de, de, de, de Ezequiel Virnos, que es el guitarrista, el cantante. Eh, o sea que es como una familia también, ¿no? Las últimas veces que tocamos, él nos vino a hacer sonido y, y es profesional en lo que hace. Eh, y bueno, eso creo que es muy importante para una banda. Con respecto a qué queremos mostrar cuando estamos así en un público que va a ver una banda principal y estamos tocando, que habías preguntado antes, es personal. Yo la verdad que no pienso en nada, no quiero mostrar nada. Yo quiero subirme, tocar y es como si tuviese un ensayo, como si estuviese acá en mi cuarto también tocando. Para mí es, eh, no, no, no, o sea, estamos demostrando obviamente, pero no, no digo, a ver, o oh, les quiero romper la cabeza, no, no. Eh, les puede gustar, les puede no, no, no les puede gustar, pero no, no no, me quedo pensando en eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, pasando de esos mal sin sabores que luego dejan a las bandas por sus presentaciones, vamos ahora a algo bonito como lo es este nuevo, esta nueva producción que es A World Without People. Cuéntenme eh, cómo fue el proceso compositivo de este material. Bueno, básicamente, como te comenté antes, se vino la, la pandemia, este, nos encerramos, <ríe> nos quedamos adentro, eh, y bueno, salió, ¿qué hacemos? Así que yo tenía algunas canciones, Ezequiel tenía también varias canciones, Ezequiel es una máquina de hacer canciones, un tema atrás del otro. Después sí. vemos si son buenos o son malos, eso le va a quedar, no. digamos, a, <ríe> a, a lo que escucha la gente. Ah, sí, no, claro. fuera, fuera de broma, eh, eh, digamos, a mí me gustan muchas composiciones que hace, la verdad que, que es un, un excelente compositor en lo que a mí me, me respecta, porque, porque tiene mucha ideativa y aparte tiene mucha variedad, no, no es taca, taca, taca, taca, taca, taca, todo el tiempo, todo lo mismo, eh, hay de todo. Y yo soy muy vago, entonces aprendo digamos a admirar a, a quien tiene la facilidad de hacer canciones. Así que bueno, teníamos canciones y empezamos. Empezamos con la en ese momento con la programación de los bajos, porque tampoco teníamos bajista en ese momento. El bajista y el baterista en ese momento se habían ido, los que estaban. Así que empezamos con la programación de los bajos, las baterías, ma, haciendo maquetas. Eh, juntamos las canciones que teníamos, decidimos cuáles iban a entrar, uh -huh. escuchando. Tenemos varios también amigos que, que siguen la banda y que dan su punto de vista también, que eso es muy importante también para toda banda, ¿no? Que... Sí. que escuchen los temas, este, gente que, que oye y que y aparte que, tiene, que, que puede tener digamos conocimientos o no porque eh, uno cuando lanza un material lo, puede, lo va a escuchar un montón de gente y puede tener conocimiento de música o no. Entonces, eh, de ahí elegimos los, lo, las canciones que iban a quedar y cuando estábamos por largarlo con maquetas de bajo que en realidad la íbamos, lo, íbamos a grabar los bajos nosotros eh, bueno, salió acá el señor... Alejandro Guimaraes uh, un día me llamó Ezequiel me dijo mira tengo un bajista que yo le digo bueno dale eh, vemos qué le parece la idea era no me acuerdo dale es ir a grabar dos o tres temas a modo de prueba y después terminaste grabando todo exactamente sí. Y así fue el recorrido sí. pero bueno fue todo trabajo como hicieron muchas bandas no eh, en casa yo hace unos cuantos años que como me empezó a interesar, digamos, el tema de, del audio, me empecé a armar, digamos, un mini estudio, un home studio, eh, bueno, Ezequiel tiene su, su estudio en su casa, así que era enviarnos las maquetas, eh, ir mejorándolas, pre, pre, pre, pre. o sea, no nos encontramos a grabar en un lugar como sí pasó con los discos anteriores, ¿no? De estos temas que, que ustedes comentan que vinieron grabando durante la pandemia, ¿ya tenían algunos en mente o todo fue surgiendo durante el proceso de confinamiento? No, algunos, algunas canciones habían quedado relegadas del disco anterior, que no entraron en la selección, que era, sí. habrán sido cuatro o cinco. Este, yo hice tres temas y entraron en este disco, elegí dos para que entren. Eh, una de ellas había quedado fuera del disco anterior. Y bueno, y lo mismo pasó seguramente con Ezequiel. De hecho, eh, a veces nos reímos mucho porque estamos cerrando el tema, cerrando, digamos, el, el maqueteado para después elegir las canciones y Ezequiel sale y dice, tengo un tema más. <ríe> bueno, de nuevo. Bueno. Y así como tres o cuatro veces. Así que, bueno, eh, eh, en algunos digamos, en las instancias de, de empezar a elegir temas, a veces se, se retrasa un poco por eso, ¿no? Eh, pero bueno, sí, había material de antes como también va a haber para el próximo disco porque yo uno de los temas que de los tres que hice para este disco, uno quedó afuera que yo decidí que quedé afuera porque no me gustaba, para mí no estaba completo no tenía letra tampoco así como soy sí. vago para, compro, para, com, para, para digamos para componer soy vago para escribir letras este, y bueno eh, seguramente en algún momento se me acorrerá una letra para el próximo disco. <risa> Muy bien. ¿Cuál es el tema central que viene abarcando A Walk Without People? ¿O qué es eh, lo que ustedes quieren proyectarle al público? ¿Querés vos, Ale, que sos más erudito? <risa> eh, no, no, claramente no lo soy, pero voy a tratar de simular. Este... Eh, eh... No, yo creo que un poco... A ver, no, no hay un eje conceptual temático que atraviese todo el disco, digamos. No, no es un disco conceptual. Quizás... la eh, o, o Uno de los principales motivos fue el proceso de hacerlo en pandemia y quizás el concepto de etapa, de, de arte gráfico para el disco fue sí. Fue, fue eso porque también, de alguna forma... Eh, de, de lo que se fue dando y, de, de, y lo que teníamos ganas de mostrar. Pero um, fue, un, fue un disco, es un disco para mí heterogéneo, donde hay eh, un poco lo que decía Gaby, de no es taca, taca, taca, hay diferentes climas, digamos. Y, y también, por ahí, para agregar a, a lo anterior, y no sé si Gaby, vos querés desarrollar algo más del que por ahí me está faltando, eh, a mí me tocó la suerte de, de tener la libertad de poder arreglar los temas desde el bajo, en función de lo que me pasaban, y poder interpretar la canción. Entonces yo escuchaba la canción y trataba de, en función de lo que ya estaba programado, correr eso y ponerle mi impronta, y tuve la suerte de, de, de poder de, hacer y hacer como quería, y también aprender, digamos, porque... Eh, Ezequiel lo oficiaba de, de ser el productor, entonces había hubo, por suerte, un, un momento en donde, digo, por suerte, pues fue poco, pero también fue parte del aprendizaje en donde decía esto no, por ahí esto no, y bueno, uno tiene que confiar en el compañero, confiar en el productor, porque es quien tiene el disco ya adelantado en el nivel en el que está uno, digamos, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que eh, tuve la suerte de, de poder sacarle todo lo que podía en función de los recursos que yo tenía con mi bajo. Ahora me compré otro bajo por suerte, así que lo que va a venir después va a sonar mejor porque también fue, fue la búsqueda de, de ir, de, de ir eh, tratando de encontrar el audio y bueno, fue en función de los recursos que yo tenía. Pero también este, lo, la confianza en el productor, en mis compañeros, en Gabriel... Este, es muy gracioso, Gabriel este, Hay un clima de, de compañerismo, digamos Hay algo que también incorpora a que el clima en la banda eh, sea bueno, digamos Digo, No es solamente un proyecto donde me dan la tarea o me dan el trabajo y resuelvo Sino que hay un clima, llamémosle, de camaradería, bueno La pasamos bien, la pasamos bien con respecto al tema central que vos dijiste si algo se te olvidaba, en realidad, eh, cuando empezamos con el, a elegir ya las canciones y demás, todas, algunas no tenían no tenían letra, otras tenían letra, pero, por ejemplo, no sé, eh, muchas estaban también sumergidas a, a lo que estábamos viviendo, ¿no? Eh, sí. De hecho, están los temas eh, Mental Breakdown o Don't Let the Darkness Win, eh, en fin... Estaban muy orientadas a eso, pero también entraron temas y faltaban letras que, que como dice Alejandro, también abrió un poco el panorama. Porque otra de las cosas era no, no hacer todo oscuro, ¿viste? Oh, la estamos pasando mal, qué terrible. No era apuntar a eso. Muestra parte del disco, sí, obviamente, lo que vivimos, que lo vimos todos, en, todo, en cualquier lugar del mundo. Pero después, obviamente, apuntamos para otros lados. como Yo creo que la misma, la misma creatividad también te lleva a hacer eso, ¿no? Es decir o oh, no puedo seguir machacando sobre esto. Eh, ya está, la pasamos mal, lo sabemos todos. Eh, en fin, creo que, que también tenemos que apuntar para otros lados, ¿no? Sí, la verdad. Y, y ahorita, como lo comentas, ¿no? O sea, yo creo que fue todo un escaparate de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y, y también tomar en cuenta que, pues, muchas bandas de heavy, de cualquier estilo musical, pues, su principal, este, ¿cómo se puede decir? Pues su principal inspiración, por así mencionarlo, fue esto que estuvo sucediendo durante el proceso de confinamiento de la pandemia, ¿no? O sea, muchas bandas, casi en su totalidad, llegaron a sacar algún tema alusivo a lo que estábamos viviendo claro. en esos momentos. Sí, de hecho el título oficial, el título, el primer título que tuvo el corte del disco, que es Mental Breakdown, Men, Mental Breakdown este, era COVID-19, ¿no? Eh, y después dijimos, no, es demasiado. Entonces salió como Mental Breakdown. Muy bien. Ahora, eh, con respecto a este mismo disco de los cortes que integran a World Without People... ¿Cuál fue el que presentó mayor tiempo de composición en cada uno de sus instrumentos? Por ejemplo, a ti, Ale, en el bajo, o a ti, este, Gaby, en, en la parte de la guitarra. Pues ¿Qué tema fue el que más presentó mayor tiempo de composición y por qué? Gaby, vos primero. Eh, no sé, mira, si me tengo que, que, que inclinar por alguno, puede ser uno de mis temas, que es House of Cards, eh, más que nada por, por, porque quise tratar de hacer algún, algo diferente a lo que ya venía haciendo, hacer algo un poco más, más rápido y más trabado, y quizás eso me, me, me llevó a que, a, a, a que sea, digamos, diferente y más tiempo para, para poder ensamblarlo todo. Eh, pero... No, no... Para mí es todo, digamos, eh, muy, muy, o sea, no, no, no le pongo importancia a eso, si me lleva más tiempo o menos tiempo. Yo disfruto lo que hago y no, no, no mido, digamos, en, en unidad de tiempo, ¿no? Lo, lo, el proceso compositivo o, o los arreglos o las cosas que ponemos para cada uno de los temas, ¿no? Y para ti, Ale, ¿cuál fue el que te produjo pues, mayor tiempo de composición? Mira, eh, más que mayor tiempo, el que más disfruté, por decirlo así, en términos de, hagamos de cuenta que estaba haciendo como una comida y tenía que buscar sabores, o si estuviera haciendo una pintura, buscar colores, digamos. Eh, el tema número 6 seis, número seis, un lab de code. Este, la verdad que ahí fue como una búsqueda, me acuerdo de cuando, cuando lo estaba armando, eh, escuchar qué me sugería la canción, digamos, sobre todo en la parte antes de, de, de los presolos, digamos, ¿no? que ahí va Gabriel haciendo una, una melodía y yo trato de llenar atrás con algo también que acompañe y bueno, la intro del, del tema también. Por ahí ese tema es en el que yo siento que más pude expresarme de lo que siento que pude dar a nivel... Eh, compositivo de, de buscar algo y buscar, buscar, lo, con los otros temas fue quizás este, más eh, también in, tratando de, de pensar qué es lo que me sugería la canción, pero el tema 6 por ahí es el que más yo disfruto cuando lo escucho, digamos. Muy bien, ahorita que estamos adentrándonos un poco pues a esta parte de los temas y en la parte lírica más que nada, eh, sé que pues ustedes la temática es directamente en inglés en su totalidad porque pues es la fuente que abre mucho más mercado del que conocemos, pero en algún momento han pensado en abrirse hacia el otro mercado, hacia este... Eh? pues interés latinoamericano, respetar pues esas creencias del idioma latino o español o como le quieran llamar para, no sé, presentarse en España, presentarse en México o en algunas partes de Latinoamérica, en algún momento de toda la carrera que lleva Dream Master, ¿han pensado en componer alguna canción en este lenguaje? Eh, mira, yo, yo por mi parte no. Aunque hay una perla que es una edición mexicana del disco, el segundo sí, disco que ahora me acordé, como se llamaba, que era Waiting for the End, este, el segundo disco hay una edición que salió en México justamente, que tiene el corte del primer disco que es Dream Master, eh, que es, perdón, este, Terror, Kingdom, Terror Kingdom, que aparece como Reino del Terror y que está, eh, digamos, Featured, que se dice ahora, o cantado en compañía con Adrián Bariladi. Es una versión, digamos, del de corte del primer disco en el segundo disco. Adrián Varigal, y por si hay algún distraído, es el cantante de Rata Blanca, ¿no? <risas> Exactamente, para todos aquellos que no lo conozcan, que yo creo que sí lo han de conocer ¿no? Que es este, un representativo de allá, de Argentina y que pues hace algunos meses vino aquí a México tras todo este proceso de la pandemia y que pues dio nada más y nada menos que pues más de 20 fechas aquí en, ah. la, en ah. nuestro país, así que pues imagínense, ¿no? Toda la gente o toda la alcurnia que gusta de este grupo de hard rock en, es, en español, y que bueno, pues como yo siempre he mencionado, ¿no? o sea si hablas un poco de cada país, por ejemplo en España, pues todo el mundo conoce el metal, pues por Mago de Oz, ¿no? Que según esto es el claro. máximo referente de allá. En Argentina, si hablas sobre el metal o el rock, pues el máximo referente viene siendo Rata Blanca. Sí. Pero, para Dream Master ¿cuál es el valor agregado que tiene frente a todas las agrupaciones aunque sean independientes o reconocidas dentro del heavy? allá en Argentina, ¿cuál es el valor agregado que ustedes tienen o por qué debería escuchar la gente a la banda? Eh, acá hay que saber vender, si yo realmente no sé venderme. Eh, no, debe ser por ese lado. No, yo creo que lo que pasa que hay, hay un tema que es, eh, hoy eh, hay mucho material de un montón de bandas y hay bandas que suenan muy bien, yo creo que si nosotros tendríamos que, que, de por qué tendrían que escuchar Dream Master, yo creo que porque hacemos las cosas al detalle, ¿no? Las grabaciones, las canciones están, digamos, eh, con mucho, como se puede decir, mucha dedicación encima. Y creo que se escucha. Yo ayer justamente hablaba con un amigo, eh, que hablábamos sobre el tema de, de, de lanzar los discos y demás, eh, que son pocos los que hoy se sientan a escuchar un disco. Sí. ¿No? Son pocos los que hoy se sientan a escuchar un disco con buen audio. Eh, hoy uno sube, o nosotros, por ejemplo, ya está todo nuestro disco, está en, la, en las plataformas. Vos lo podés escuchar, pero hay mucha gente que lo escucha con esto, ¿me entendés? O sea, agarra un celular y se pone a escuchar un disco con un celular. O sea, es como comerse unos fideos sin, sin sal, sin nada, ¿viste? Sin gusto. O sea, estás comiendo algo sin nada. O sea, no, no tiene gusto a nada. comes un pedazo de telgopor y es lo mismo, ¿no? Este... Entonces, yo creo que si tenemos que vendernos por algo y por qué, tenemos, por qué la gente debería escuchar Dream Master, creo que porque hacemos las cosas con mucha dedicación y le ponemos atención porque nosotros mismos nos gusta escuchar buena música, ¿no? Entonces, a buena música me refiero a escuchar música con buen audio, con que se escuche el bajo, que se escuchen las guitarras, que se escuche todo bien mezclado, bien balanceado. Y como decía Ale recién hace un rato, este, gastronómicamente, ¿no? Eh, que era como hacer una, una receta, que tenés un montón de cosas y si vos le errás en alguno o te falta algo, no va a tener un buen gusto. O sea, creo que va por ese lado. Sí, claro. Y además de ella pues súmenle la, la, las pocas presentaciones ¿no? que tiene la banda, porque como ustedes comentan, no buscan la forma de cómo agradar al público, de cómo eh, captar la atención de ellos para que pues en su momento después de la presentación pues, se acerquen al stand, lleguen a comprar algún disco, alguna playera o algún souvenir, que pues venga y ayude a la banda, ¿no?, en este caso, y esto me recuerda mucho, por ejemplo, a, ahorita que estamos hablando un poco del Día Internacional del Gótico, pues a un emblema también como lo es Ana Barney Cantodea, Ana Barney Cantodea pues no tiene casi nada de presentaciones en, en el mundo, y ha sacado tremendos discasos con este proyecto que se llama Sopora Eternos and the Assembly of Shadows que yo creo que, o sea, que cualquier promotor quisiera que este ente, o no sé cómo llamarlo, porque pues la verdad, este es una forma transmuta. ...de todo lo que representa eh, la parte eh, oscura, eh, las canciones tan desangrantes, eh, no. en, en sonidos rumiantes, pues yo creo que es algo que caracteriza mucho a ella, ¿no? ¿Pero a qué me refiero? ¿A qué voy con esto? que ella tampoco hace presentaciones, e ella en su momento, o él en su momento, lo expresó, ¿no?, ante la prensa, que realmente no está interesado en hacer presentaciones, ¿por qué? Porque como que le pierde ese misticismo, como que le pierde esa magia para él, pero de cómo alguna u otra forma llega a venderse su producto, o sea, muchísimos que llegas a a entablar alguna conversación o algo así, les preguntas quién es Ana Barney Cantodea o quién es Opora Eternos, te lo saben contestar, ¿no? Pero claro. ahora en una charla que llegue a tener a alguien, pues para que también pueda darse ese sentido de, de eh, conversación con, con alguna persona, pues para saber quién es Dream Master, ¿no? ¿Cómo conoces a Dream Master? Si bien el Rage les abrió grandísimas puertas, porque me imagino que después de esa presentación les ha quedado pues esa experiencia buena o mala pero que sirvió como aprendizaje para ver que ustedes pueden hacer un show en vivo y que tienen todas las facultades para realmente presentarse y dejar un buen sabor de boca a los espectadores ahora con esta presentación del nuevo disco en algún momento y no le estoy diciendo de que sí, ya, preséntense, ¿no? Pero ¿en algún momento ustedes tienen planeado, pues, explotar esta producción en vivo? Bueno, sí, es una, es una idea. De hecho, lo, lo hemos charlado, lo hemos tratado, se, se trató. Eh, yo creo que, que tienen que darse muchas cosas, entre ellas, obviamente, conseguir un baterista, ¿no? Si no, si vamos a llevar una PC y una batería, alquilamos una batería y ponemos la PC atrás de la batería, que dispare los sí, RAMs. Claro. Este, pero sí, se habló, se habló es, es algo fuera, fuera de la broma es algo que se habló y bueno, seguramente se verá en los próximos meses no es algo que nos quite el sueño, la verdad no, no dormimos tranquilos y no, no no nos enclava si somos mejor banda o peor banda tratamos de, de justamente, bueno, Gabriela eh, nos eh, empezamos con muchas entrevistas a las cuales no estábamos acostumbrados también. Okay. ¿no? Y no hacía un montón de tiempo que no dábamos entrevistas. Y yo, bueno, ahora en menos de dos meses, dimos cuánto. De, la otra vez, ¿cuánto, fue, cuánto pasó de la, de la anterior, Alejandro? ¿Un mes y... y medio? No, no, un mes, tal vez. Bueno, en, en, para Colombia, por ejemplo. Y no, no estábamos, va, yo por lo menos no estoy acostumbrado a las entrevistas. Y todo está bueno. A mí me gusta porque justamente te escucha gente que, que no conoce la banda. Y está bueno que, que tengan acceso a todo, ¿no? Porque vos entras al canal de Dream Master en YouTube o nos buscás en Spotify y podés escuchar el último disco. O sea, lo que nosotros estuvimos tanto tiempo preparándolo, si te gusta escuchar la música, digamos, con, con buena dedicación, como dije recién, de, este, con mucho tiempo de estudio y demás, eh, lo tenés gratis. Y eso está bueno también, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir, eh, se charló el tema de tocar en vivo, obviamente. Creo que faltan algunos ingredientes para llevar adelante eso. Muy bien. Ya hablamos de la parte lírica, ya hablamos de la parte pues, musical. Y ahora vamos a presentar esta portada que da todo lo que es este concepto o esta nueva etapa de Dream Master, que es A World Without People. Cuéntenme, ¿quién está detrás de esta proyección visual y qué es lo que quieren proyectar con este personaje? Que pues todos lo vemos normalmente, pues es alguien con un cubrebocas, por así decirlo, o con una mascarilla y que pues refleja no lo que estábamos pasando durante la época de la pandemia o Quieren proyectar otra cosa, que es lo que me gustaría conocer. Vamos, eh, Ale. Sí. Eh, venimos trabajando, por suerte, con gente que, que nos acompaña entusiasmada, entusiasmadamente y que también dentro de la tarea que les toca, hacen un laburo que, que, que les apasiona, digamos. Este, Gabriel Magnone se llama nuestro diseñador. Eh, yo me acuerdo, esto a título personal también, charlando con, con unos amigos, eh, uno me decía que entraba en una página a bajar discos y los bajaba por las tapas, digamos, que buscaba la tapa, le llamaba la atención y los bajaba, digamos. Yo me acuerdo que después de que, que me dijo ese concepto, volví a, a mirar esta tapa de nosotros y, y la verdad es, es, es, es Creo que es lo que le pasa, a, a, yo no soy analista de arte, pero cuando uno mira una pintura dicen que siempre podés encontrar cosas nuevas. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Que escuchás y, y podés percibir cosas nuevas. A mí lo que me gustó, una de las cosas que más me gustó es el nombre del título, digamos. Porque... el, el nombre del título del disco, perdón. Eh, porque creo que transmite un poco... Eh, digo, sin ánimo de, de sumarse a alguna teoría conspirativa, eh, sino tratando de pensar, eh, realmente vamos a un mundo sin gente o, o, o esta situación es producto de, de vaya a saber uno qué, digamos. Y, y bueno, la, creo que la, el concepto que, que le pone Gaby Magnone eh, transmite eso, digamos. Este, también el, el video Liris de, de Mental Breakdown, perdón por mi inglés, eh, un poco explica eso también, pero eh, eh, creo que la, el concepto del disco fue que nos encontró en un momento en donde la situación mundial de alguna forma era imposible escaparse de, de no tener que hablar de eso, digamos. Y de hecho, vemos como dentro del álbum que tiene a, a alguien, ¿no? Como detrás de una ventana, si no me equivoco. Sí, como claro, un, hay un, niño, un chico, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, Gabriel eh, Gabriel Magnone, que es justamente quien se encargó del arte visual, viene con, con Dream Master desde hace rato. Viene de, antes que entre yo a la banda, es amigo de Ezequiel. Este, y bueno, nada. Es, en la parte de fotos y diseño viene ya hace mucho acompañando a la banda, le gusta la banda y también es uno de los oídos eh, de los temas cuando están así en su fase de producción, ¿no? Es una persona muy, muy copada, la verdad, un, una excelente persona que conozco yo ya hace, desde que entré a la banda y nada, sabemos cómo trabaja y, y es, es excelente en lo que, en lo que se dedica. Ah, déjame decirte, el, anteriormente cuando te hablé sobre las entrevistas, ¿sí? eh, nosotros no estábamos acostumbrados, conocimos a Paula por medio de Alejandro, que justamente ella se encarga de... Le mandamos un beso grande, Paula. Salud. Y bueno, eh, la verdad que es también un poco la, la Artemisa, como se dice, o la, la, la persona que, que nos llevó también a todo? esto... Claro, exactamente, con el tema del, del, de las relaciones, ¿no? De relaciones públicas, de la banda, y bueno, no estábamos, no estábamos eh, acostumbrados a eso antes de empezar a trabajar con ella, ¿no? Y hablando de ello, pues nada más como pequeño chismecito, pues, ¿qué experiencia les deja el tener entrevistas de que la gente, pues, que no conocía el proyecto, pues, estén adentrando un poco, ¿no?, después de las entrevistas, ya sea con algún medio especializado o con algún medio independiente, pero, pues, que, que invita a la gente, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, ya que por el concepto lírico o por el concepto visual, que fue algo que Ale, eh, este dedujo muy bien, porque la mayoría de las personas que luego a veces escuchan un álbum también puede ser por la portada, a veces la portada llega, tiene mucho que decir, y pues bueno, mientras sea más llamativa pues yo creo que el contenido pues puede ser de alta fidelidad para todos ellos, ¿no? Pero pues en relación a esto de las entrevistas, pues ¿qué experiencia les ha dejado? ¿Qué es lo que han aprendido de ello? ¿Y qué es lo que estarían dispuestos ustedes a ofrecer para que la gente pues siga este, queriendo escuchar más de ustedes? La verdad es que yo me acuerdo haber escuchado a una banda en vivo y escucharlo al cantante, eh, decir que, que uno todo lo que hace es también con la ilusión de que, que llegar, y después de llegar a que lo escuchen, digamos, ¿no? y después que sean ustedes los que elijan, digamos, y creo que es central, digamos, este, lo que hacemos lo hacemos porque realmente amamos esto, este, hay una cuestión que tiene que ver con una eh, satisfacción personal que es hacer música y es algo que creo que eh, los que amamos el heavy metal creo que la mayoría entendemos que, que esto es una pasión, digo, hay documentales que dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser parte de, de, de una opción en donde estas entrevistas nos ayudan, te agradecemos el espacio, Carlos, y a los que están conectados, que, bueno, que puedan escuchar y que el, el esfuerzo que uno pone y hace, en donde pone tiempo, plata, eh, dedicación, este, todo eso se traslade en que haya alguien que le pueda gustar o no, pero que, que sea algo en donde puedan elegir y, y bueno, si es del agrado, ya la verdad que llegamos a un destino donde queríamos. Y parte de ello me lleva pues a esta casi ya última pregunta de todo lo que hemos estado hablando y lo cual pues yo también agradezco muchísimo a ti Alex y a ti Gaby el haberme permitido pues entrar hasta sus hogares, ¿no? Aunque sea de manera digital, el poder entablar pues una conversación pues íntima, el conocer un poco de lo que es este proyecto, de cómo realmente se expresa alguien de una banda, o en este caso, cómo gusta de su proyecto musical, cómo lo defiende a capa y espada, y que pues está enamorado de él, no aunque sea un proyecto independiente, pues cuesta muchísimo, no le voy a decir sangre, pero sí sudor y lágrimas, yo creo, sí. sudor y muchos. Un fuerzas. lindo esfuerzo. Lindo, Esfuerzo bastante, ¿no? Yo creo que una banda independiente es la que le empeña mucho más, eh, que siempre tiene que estar a, a, al coste y tiene que ver la oportunidad de que si algo sale mal, pues ya se jodió este el álbum, ¿no? Pero pues parte de ello también les ha ayudado a aprender muchísimo de todo esto, lo que lleva orientado a la industria musical. Y me gustaría saber cómo es el apoyo realmente allá en Argentina sobre ustedes, las bandas eh, independientes. ¿Cómo ha sido el crecimiento para Dream Master en el apoyo a las bandas independientes? Eh, prácticamente nulo, si se puede decir. Es, es muy difícil. Es muy difícil. Yo tengo un montón de amigos que son músicos y este, no, no hay gente que apueste al por, por lo menos a este estilo, ¿no? Sí. Eh, y, y todo lo que sea, digamos, eh, orientado en el rock and roll de ahí en adelante todo lo, todo lo que se desencaje de, de, de, del rock llevando al heavy metal, o sea, no si no sos eh, de los conocidos o hijo del conocido, del conocido, del conocido y que vengas hace 30 años tocando la misma canción, no, no, no hay apoyo prácticamente. O sea, el apoyo es nuestro, nuestra vida diaria, es el, el trabajo nuestro y lo que nosotros le ponemos adelante, ¿no? Algunas bandas, algunas bandas que también son, es muy sectorizado... Que son la, siempre las mismas, eh, se organizan para hacer shows en vivo y que las cosas sean más llevaderos, pero si te pones a fijar también, o sea, son siempre la misma banda, está siempre muy cerrado. Eh, acá es muy fácil, no, lo, lo ves más como un negocio como que como otra cosa. O sea, acá eh, organizan una fecha y para poder tocar tienes que pagar. O sea, no es algo más de decir, che, vamos a organizarnos, vamos a armar una fecha entre todos, un lugar. Y tampoco, eh, eh, y eso es una de, de las cosas, volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente de por qué este, elegí Dream Master eh, en cuanto al equipamiento, no, o sea, ba baja la calidad de la, de la, de la muestra, ¿no? Entonces, sí. la, las bandas, muchas de esas que comenté recién, que se juntan entre dos o tres o, o, o, o organizan una fecha y después le, le cobran a las bandas para tocar, te encontrás con equipos deficientes, un sonido paupérrimo, eh, en fin, un montón de cosas que, que hacen que, la, que el ande de la casa sea muy podrido. ¿no? Es, no, y bueno, justamente volviendo de nuevo a lo que había hablado antes, eh, para, para, no para frasearme, sino para decir de por qué no nos, no nos quita el sueño salir a tocar, o sea, somos una más, una banda de estudio, porque ya sabemos cómo son las cosas. ¿no? Eh, de hecho, las, las, digamos, las fechas o los recitales que nosotros eh, llevábamos a nuestra gente y que nos vinieron a escuchar solamente nosotros, los organizamos nosotros. Este, donde más, digamos, invitados o gente que vino a ver la banda tuvo Dream Master, que fue un show en La Colorada, que es un, un local acá cerca también, que claro. llevó cuatro o cinco meses de trabajo, desde que se alquiló el local hasta que se hicieron las entradas, y tocamos nosotros solos, o sea, hubo una sola muestra porque nosotros lo queríamos hacer así, llevamos nuestro mejor equipamiento, la mejor batería, el mejor sonido, nuestro sonidista, en fin. Eh, cosa que no, no, no es algo a lo que apuntan muchas bandas. Muchas bandas van con un equipo de 10 watts, le clavan un micrófono y, y suena como si estuvieses escuchando un celular, ¿viste? Entonces, sí. eh, este, eh, eso es lo que pasa por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Eh, qué triste, ¿no? Entonces aquí en México, pues para todos aquellos que nos estén viendo músicos, pues siéntanse la gloria, ¿no? Porque pues no tanto, creo que lo estamos pasando mejor aquí que la cuestión de allá de Argentina. Y con todo esto que me estás comentando, y pese a todas las críticas que han salido de este nuevo material, tanto buenas como pues algunas de, de parte, pues, ¿cómo se puede decir?, para mejorar la parte musical para la banda, ¿en algún momento han llegado a salir algunas invitaciones de presentaciones para Dream Master, pese a todas las carencias que viene presentando la banda? Y el disco es nuevo todavía, por decirlo así. ¿eh? O sea, si bien salió en marzo todavía para... Para pensarlo en, en esos términos, bueno, primero, todavía de a poco se está volviendo a la normalidad, entonces sí. las, pro, las producciones por ahí están enfocadas en, en cosas puntuales, o, algunos po, pocos shows internacionales que se están abriendo, todavía como que eso, no, no, nosotros por ahí también estamos muy a, abocados a, a seguir difundiendo el material, que es nuevo, y también estamos preparando un videoclip este así que básicamente esa sería la situación digamos sí hace dos semanas grabamos algunas tomas ayer se grabaron otras tomas este el videoclip sale con un baterista <risa> Para que no me quede con la, claro. con la expectativa de que no, ¿verdad? De que, que no, no, no se hace no, ningún no, batería invitado, claro. por lo menos. No hay una notebook arriba de un asientito, por suerte. Eh, que, eh, una cajita musical. O ya pero como el, el, mu el muñeco Homero Simpson, trabajo muy no, duro, como bonito, un esclavo. ¿eh? monito eso que tiene <risa> platillo, ahorita lo dice. Sí, claro, sí. Claro. Eh, Igual, sí, estamos... Para la eh, próxima. Es eh, buena. Eh, eh, buena, eh, buena, estamos con esto del, del videoclip para otro de los temas del disco, y no, no han salido ofrecimientos, yo supongo que también porque es un poco lo que yo te comento, ¿no? Casi no te moves, eh, no pasa nada, la verdad es eso. Pero yo creo que con el apoyo que está ahorita ofreciendo Paula, y le mando un saludote especial, eh, ella se mueve bastante, por lo sí, que... de hecho, ella... ella... Se ella lo dijo, ¿no? Alejandra, en un momento, que si queríamos tocar, ella se encargaba, que tenía obviamente los contactos y demás. Pero bueno, estamos en una posición en la que no podemos, digamos, eh, comprometernos ya ya para como para hacer una fecha. Creo que no va a faltar realidad, oportunidad, eh, seguramente. Eso de me adelanto. Déjame sí. decir algo. Uno de los que más tiene ganas de tocar es Alejandro. ¿no? <risa> sí, no, nosotros no, es ¿eh? que toque, no hay problema. <risa> no, no. A ver, eh, sí, es un poco lo, lo que dice Gabriel. No, no es que está definido en forma permanente al absoluta que no vamos a tocar, sino que hoy la situación de la banda es esta, digamos. Este, sí, bueno, él lo dijo, me acaba de mandar frente Tengo muchas ganas de tocar, de mostrar este disco. Es un disco que, al que ya le tengo mucho cariño y es algo en lo que puedo decir que lo miro, lo escucho y me siento orgulloso. Y aunque Gabriel lo no crea, tengo muchas ganas de tocar con él en vivo, empujarlo. Este, pero, a ver, la banda tiene un recorrido. Este, no es que es absolutamente under, hay un nivel de conocimiento. Claro. Este, lo que quizás no hay hoy en la actualidad es un apoyo de productores que ayuden al desarrollo de la escena. Yo, sí. a título personal, creo que tiene que ver con que a veces el que quiere hacer un negocio va a la cuestión mainstream, digamos, va a, al pop o algo, o, o produ grandes productoras saben que tienen que traer a Metallica Kiss eh, o Maiden y por ahí no, no invierten en algo que saben que eh, digo no, no, no va a redituar También vivimos una, en una época en donde sabemos que hoy convoca más el Lula palusa que las bandas de cartel, digamos, es una época en donde creo que la industria del entretenimiento, por decir así, es como eh, que fluctúa en cambios constantes, pero yo este, soy de los que creen en que uno tiene que seguir apostando a lo que ama, seguir haciendo lo que le gusta y nosotros vamos a seguir tirando, eh, sosteniendo nuestra bandera de Dream Master y bueno, tratando de llegar a toda la gente nueva que se pueda seguir llegando. Voy a plantearles esta pregunta que se me ocurrió en estos momentos y ahorita que hablan un poco de eso, del apoyo... Eh... No sé si yo se los pueda contradecir con todo lo que he visto que ha surgido a lo largo de la pandemia o que en su momento tenía eh, de logros, pero si en estos momentos los estuviera viendo la gente del Eres y Fest que va a realizar una edición, ahora sí, no sé si digital, no sé si lo vaya a realizar presencial, yo creo que ya presencial, pero si va a realizar una edición para que los contemple, ¿qué le dirían ustedes a todos, a, a esa gente, para que los tomara en cuenta realmente? O gente como el Argentina Online Metal Fest, que también fueron muy partícipes dentro de todo esto de los festivales digitales, que fueron los pioneros por así mencionarlo tanto el Eres y Fest bueno más bien el Eres y Fest que fue el pionero dentro de los festivales digitales y que su marca creció bastante gracias a ello que tuvo que adaptarse a esto porque en su momento pues sí hacía festivales presenciales y que la y que lo último que llegué a platicar con uno de los organizadores era que buscaban también ver ese apoyo a las bandas independientes como ustedes le dirían a ellos para que los metan a su cartel eh, no sé. Eh, yo creo que deberían escuchar lo que hacemos, y, y en ese punto, le, es lo que yo haría, ¿no? Yo si quiero meter una banda, a mí me gusta escuchar música, hay un montón de bandas que me gustan como suenan y las elegiría por cómo suenan, por lo que nos quieren mostrar, o sea, y por el nivel de, de, de digamos de, de, del, del material que, que, que grabaron, que estuvieron tiempo pro, este, componiendo, grabando, arreglando. Yo a, a, a mí las palabras creo que es, es música. Es música y no, no va, viste, Ay, no, yo te, fíjate, llamame a mí porque yo esto, porque yo lo otro. No, yo hago esto. Tengo esto. Toma, ¿te gusta? Listo. Me llamas, Es muy fácil. no, no las, las, las, las palabras están de más cuando escuchas música, me parece a mí, ¿eh? ese es mi punto de vista. Pero pues también le cumples el sueño, Ale, de poder presentarse en vivo. Sea, tampoco se <risa> está tajante no, no, de Ale. No, Pero déjalo, Carlos. Dejalo. No, no, pero yo lo digo, es personal de mí, pero yo sé que tengo una carencia, por ejemplo, en lo que son las relaciones públicas. Yo no, no, no soy de, como te dije recién, no sé venderme, no, no, no, no conozco, digamos, cuáles son las, las vías que tiene por ejemplo, una persona como Paula o Alejandro, que también es una persona, bueno, Alejandro, vos podés contar lo que hiciste con Maiden también, dentro de una movida muy grande vino la gente de, de... bueno, vino Iron Maiden y se hicieron un acto acá en Buenos Aires y Alejandro también es uno de los precursores de esa, de esa movida que hubo. Es más, eh, ¿cómo se dice? Diplomático, ¿no? En ese punto, Alejandro. Yo soy más de, ah, mira, dice esto, lo querés escuchar, tomá. Más visceral, sí, claro, claro. Igual que yo, no te preocupes. En eh, eso después dice que. tiene carisma. Gabriel no, Gabriel no tiene carisma. carisma. Bueno, sí. Ah, ¿cómo no? Sí se rió, sí se rió ahorita, sí se rió. Así que pues ya no te preocupes. No, no, no. Exactamente. Muy este... bien. Muy bien, la verdad te dio muchísimo gusto tanto Gaby como Ale, el haberlos tenido el día de hoy con nosotros aquí en el programa de Metal Oscura y de Crónica Metal. Mandarle un abrazo especial a Paula por hacer esto posible, a Catalina Lore de Giovannis también que estuvo conectada, a Javi Tatu Performance, también un abrazo muy especial a nuestra querida amiga de Metal México. Y a toda la gente que estuvo presente el día de hoy, gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, ya casi para despedirnos eh, de este programa que ya casi van a ser una hora y media de charla y entrevista y pues algunas carcajadas que tuvimos el día de hoy con estos pequeños charrasquillos para amenizar esta charla. Eh, para toda la gente que está viendo el programa, para todos los que lo van a ver, que este entrevistado está a alojado en los canales de Metal Oscura, Facebook, Twitch, nuestro canal de YouTube, asimismo de nuestros amigos de Crónica Metal, y de nuestras páginas amigas, que lleguen a ver este programa, y que lleguen a estar interesados, y que por supuestamente esto va a llegar al otro lado del charco, estoy muy seguro, a todos ellos el que en algún momento lleguen a acercarse a su proyecto, a todos ellos, que les tienen que decir? Eh, que lo disfruten. Eh, sí, sí, la verdad que, que nos den una oportunidad, que, que se van a encontrar una banda que, que, tiene, que no dice algo, sino que tiene algo para decir, digamos, que, que en la música, como dijo Gabriel, van a encontrar algo que, de los cuales nosotros disfrutamos mucho y estamos muy convencidos de que podemos romperles bien la cabeza. Excelente. Pues bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Eh, también buenas tardes a Andrés Muñoz Espinosa. Dice, saludos desde Ecuador. Gracias, Andrés, okay. por vernos desde allá, desde Ecuador. Que bueno, pues... Ahorita pues vienen sacando muy buenas bandas de allá, ecuatorianas, en algún momento tuvieron la oportunidad de entrevistar a Vasca y pues bueno, algunas este, agrupaciones muy buenas dentro de ese país. Y pues no voy a que agradecerles a todos ustedes el haber estado el día de hoy con nosotros, recuerden pues ya también ya se anunciaron fechas oficiales para el crucero más famoso del mundo que va a ser en enero, finales de enero y principios de febrero. Así que pues todos estén atentos a lo que venga de este crucero famoso conocido como 70 mil toneladas. Así que pues... Gracias. Podríamos ir si nos piden ahí también. No tenemos problema. <risa> ¿Verdad? Ahora sí. Ahí sí dice muchísimo. Sí, sí <risa> Yo siempre, yo siempre fui por la positiva, yo siempre fui por la positiva. Sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Y pues también mandarle un abrazo a nuestra querida Irma Iñiguez de Metal México, se me estaba pasando su nombre. Un abrazote, gracias por estar viendo la entrevista, gracias a todos ustedes que compartieron la entrevista. Por aquí también Andrés dice, Inquisición se viene en julio por acá. Gran banda, la verdad, muy buena banda. También aquí en México, pues vamos a tener muy buenos festivales. Recuerden que se acerca ya para septiembre México Metal Fest, se acerca el Candelabro, y para el mes de noviembre vamos a tener nada más y nada menos que el Dragón Rojo Metal Fest aquí en Tijuana. Por supuesto, no cabe mencionar también que va a estar el Festi Metal que gracias al trabajo de Paula pues va a estar nada más y nada menos que la banda ibérica Guadaña de Heavy Metal está presente en este festival allá en Santa Catarina, Guanajuato, y pues muchas agrupaciones más que vaya presentando la organización. Todo eso se van a enterar a través de nuestras redes digitales de Metal Oscura. Y de igual manera, también estamos muy contentos de que se, más gente se siga sumando al equipo de Metal Oscura. Y parte de ello es para mí agradecerle a la señorita Adriana Romero que fue parte fundamental de lo que es o lo que sigue siendo algunos medios especializados y que bueno, pues gracias a su trabajo de la última entrevista que tuvo con el señor que estuvo en sus momentos en las filas de ese novia y que pues ahorita se integró a Mago de ya para retirarse, pues le mandamos también un gran abrazote que tuvo una entrevista con él, y por supuesto va a estar con nosotros colaborando, siendo nuestra corresponsal allá en Puebla, así que pues gracias Adriana por confiar en el trabajo de Metal Oscura y unirte con nosotros y pues, que siga creciendo no esta familia que sigue abriendo muchísimas puertas a todas las bandas tanto argentinas como ecuatorianas como de toda América Latina, manden su material, manden su material a nuestro correo de metalobscuraradio arroba puntocom metalobscura o a nuestro correo provisional que ahorita tenemos problemas con los detalles del servidor que eso ya son temas internos que es metalobscuramex arroba gmail.com ahí recibimos todo su material bandas latinas, bandas españolas, bandas de las que ustedes quieran, vamos a estar ahí recibiendo todo su material, pero siempre y cuando quieran participar en una entrevista presencial o digital, como lo estamos haciendo en estos momentos, les pedimos nada más la mínima el mínimo requisito de tener dos videoclips bien hechos en su canal de YouTube y con eso nos damos por bien servidos para poder proyectarlos y que así la gente siga conociendo su trabajo. Pues otra vez agradecerles a Ale, a Gabriel, a todo el equipo de Dream Master el haber estado con nosotros. Un abrazo al fundador que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero sé que vio la entrevista y que se divirtió bastante sabroso. Y bueno, pues esperarlos prontamente que vamos a tener más propuestas musicales y desearles un gran fin, término de fin de semana. Feliz inicio para todos aquellos que se dediquen a trabajar. Pues recuerden, ¿no? junten mucha lana para todos los conciertos que se vengan en Argentina Ajá. en Ecuador, en Colombia, en donde ustedes quieran, así que nos estamos viendo muy pronto, yo fui su servidor Carlos Betancourt, a nombre de mi querida Shandri Silver, nos vemos prontamente y este espacio como siempre es de principio a fin para todos ustedes, para todos nuestros invitados, me gustaría que al puro estilo de la banda presentaran este tema <risa> Ya se está riendo porque dice: No lo va a presentar este. Ah, yo quiero presentarlo. No, por favor. Yo no, no, no, no, confío, confío en, en abrir confío en Gabriel. Eh, en Gabriel. Eh, no, no, no. Yo le doy el tío? paso tío? a. a, a, a al puro estilo de Dream Master. Y antes de ello, pues también hacerle el pequeño comercial. Ya se me estaba olvidando. Hacer el pequeño comercial de nuestros hermanos. ...de nuestros patrocinadores de Mi Tierra Mezcal Artesanal... ...que tienen diferentes sabores, entre ellos la plantita verde... ...que no sé si alguna otra marca de mezcal se le haya ocurrido... ...pero a nuestros hermanos se les ocurrió directamente de Oaxaca... ...sacado del mismo agave pues este sabor de espadín coco de 38 grados de alcohol para todos los interesados les oh, sale entre oh, Podrían siete. mandar, eh, no no, este... ya tenemos inconveniente en recibir. Eh. Por supuesto, cuando ustedes vengan a México ahí tendremos una botella para todos <risa> ustedes. Bueno, ¿no? ojalá. No, ojalá, ojalá Esperemos que el sueño para ustedes también se les cumpla de venir a México, que si por tienen pan, sí, sí, les sí. diga, ay, es que me la pasé muy chido en México, pues ahora no sea del que ellos se la pasaron, sino de que ustedes vivan esta experiencia y pues bueno ojalá lleguen a, a, a venir a tierras aztecas y poderles dar esta gran botella, recuerden que también para todos aquellos que estén participando al like número 20.000 mil que le dé a nuestra fanpage de Facebook de Metal Obscura le vamos a dar una botella de estas de 40 grados de la marca por supuesto de Mi Tierra Mezcal Artesanal y que por supuesto va a ser del sabor de la plantita verde, entonces no solo van a ser 38 grados, van a ser 40 grados, entonces imagínense, si les gusta cómo se dan un viaje fumando esta hierba, imagínense cómo va a ser ahora tomándosela, no, no, no. o sea, yo creo que puta, van a ver elefantitos rosas peor que Dumbo, así que pues bueno. ni si de hablar no, escuchando de... Dream Master, <risa> exactamente, un viaje con cualquier banda que hemos tenido en estas entrevistas digitales aquí en Metal Oscura con este nuevo concepto, y gracias a todos ustedes por apoyarnos, por compartir las entrevistas ahora sí, nos vamos, y chicos pues como les comenté, el espacio es todo suyo así que pues, adelante, presente este, programa, este tema que es Surrender, y nos vamos despidiendo muy bien, muchas gracias Carlos por la invitación la pasamos muy bien, me reí mucho eh, ojalá la vida dé esa, esa oportunidad y nos conozcamos y podamos estar en tierras mexicanas O vos en tierras argentinas este, Bienvenido así que, cuando gustes, bien. Yo le doy el paso a nuestro embajador diplomático, Alejandro Guimaraes, para que presente el nuevo disco El nuevo bueno, tema, perdón eh, También me sumo a los saludos, Carlos y a todo el staff de Metal Oscura Muchísimas gracias por el espacio, medios como ustedes son fundamentales para que nuestra música, que es el heavy metal, siga, siga ardiendo. Así que para toda la gente de Metal Oscura, eh, de parte de todo Dream Master, les dedicamos Surrender is no option. Nos vemos pronto, hasta luego, feliz domingo. Aprovechad los que estén comiendo. Adiós. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Accountable of course. We're coming your way real soon. We're looking forward to performing for everybody. Hope to see you there.